ayer sale huyendo al tema sí. pero es un tema obligado hay que por lo menos eh, eh, enumerar y ver el efecto el golpe de efecto político que, tendrá, que <risa> tiene o tendrá el efecto que positivo y hasta negativo puede haber también porque así pues, no solamente todo puede ser positivo eh, el día de ayer en la asamblea eh, celebrada por el partido de la liberación dominicana Escogió, fue el primer el primer partido que escogió. No escogió, sino anunció. Anunció porque ya, porque eso, el corillo, ¿cómo se llama? Los pasillos del Pérez ya tenían eso entre manos. porque cuando decimos de escoger, es como si se hubiese llevado una terna, una No, no, no, no, no, no, eso fue. Se anunció de manera oficial. Ella cogió eso como con la Miss Universo, cuando ganan, yo, ¿cómo hacer? Pero eso es mentira, eso estaba ya. Eh, prácticamente eh, eso es lo que se sonaba, eh, pero ahora bien, ¿cuál será el, go el golpe de efecto que en estos momentos, o fue un, un intento de, de tratar de, de buscar un equilibrio con lo que está pasando en el país, porque si todos sabemos, el mayor perdedor de estos movimientos ha sido el Partido de la Liberación Dominicana. Después del hecho de la suspensión de las elecciones del 16 de febrero, el único perdedor de esta situación ha sido el Partido de la Liberación Dominicana, aunque usted no lo crea, es el, el, que, el que a peor le ha ido en esta en esta, en esta esta situación política y esta, esta emergencia nacional, porque déjeme decirle, eh, aquí porque las autoridades minimizan todo y, y, y aunque el pueblo sí lo ha tomado en, en cuenta eso, de que es algo importante, lo que pasó aquí en el 16 de, de febrero no fue algo fácil. Eh, fue una, una, un, un asunto eh, político y, y, de, y de, oye, institucional eh, fuerte, que se prohíban unas elecciones en pleno, en pleno desarrollo. ¿eh? pero ni, ni, ni, ni En ningún país del mundo se, se había visto eso Solamente aquí Pero la presencia y la escogencia de Margarita Sadeño Fernández Que no es cualquier candidata Que no es cualquier mujer Que no es cualquier vicepresidenta que acaban de escoger este, Acaban de escoger la esposa La esposa y la madre de la esposa y madre ¿Verdad? Tienen hijos del matrimonio, Leonel Fernández y, y Margarita Sedeño. ¿Va va, vamos a quitarle el Fernández porque prácticamente no, no, no, ya porque, no se puede... Con Leonel Fernández, de, con Leonel Fernández, en contrario, es la esposa de, bueno, de, de Leonel Antonio Fernández Arreina. Exactamente, sí. entonces... Eh, y cuando usted menciona el nombre de Margarita, dice Margarita gracias Sedeño de, de Fernández. De, de Fernández. Sí. Pero... No sé cómo amaneció esa casa hoy. Yo no sé si alta gracia. Yo, yo no sé vez. si a Leonel le llevaron café a la cama hoy. Mira, Sergio, y amigos. No es una chavacanería. Es la, la seriedad del asunto es que no hay forma de proyectar, de, de entenderlo. Aún, porque hemos visto que hay personas que en matrimonio que son de diferentes. Hay aguilucho, hay liceístas, hay estrellita, hay de los toros, hay de. hay, hay y hay del PRM, pero no al nivel. De que aquí, como yo le estaba diciendo a Víctor, no se hace campaña política con discurso ni con ni con eh, ni con propuesta. Aquí las campañas políticas todas se hacen, todas se hacen. Primero con decir lo que hice y desacreditar al que está, al no. que al contrario. Eso es lo Ese es el estilo, es el estilo de campaña de esto. Ahora bien, cómo va a ver el pueblo dominicano una mujer haciendo una campaña en contra de su esposo, de su esposo. Ella no va a hacer campaña en contra de su esposo. Ah, no, está bien. Ella va a hacer campaña a favor de. de no en ¿Cómo? Contra ¿cómo, de, ¿Cómo? ¿Cómo? Correcto. ¿Cómo? Es, es una, es, vamos a ver. Yo le voy a dar otra lectura. Eso es uh -huh. una muestra para lo que. Dudan ¿O desesperación? Que de la del nivel eh, de asimilar la democracia que existe en ese hogar. Ay, nene. Okay. Que le... eh, a mí me gusta Saulo déjame, Me gusta tu democracia Déjame expresarme Yo quiero, ver, ser... yo quiero, yo quiero ver que Maribel coja otro camino deja, para que tú veas Pero Déjame expresarme Porque yo le pues, <risa> puedo dar la lectura que yo le voy a dar de ayer ¿ves? Es una demo... Ahí está Demostrado El nivel de democracia que existe en el hogar Donde comparten Margarita Cedeño de Fernández Y Leonel Antonio Fernández Reina uh -huh. Que él puede ser tener su, su ideología sí. y Margarita como como ser humano también tiene la de él sí. entonces fíjate que siendo esposo eh, hasta qué nivel llega la diferencia de ellos en ni, términos políticos ahora bien ni, lo que te ni quiero cristianamente decir cristianamente me lo puede barajar lo que te quiero decir es está luchando que, con su cerebro definitivamente independientemente de que de mi punto de vista fue la mejor elección que pudo haber eso no hecho, ellos, hecho, ellos no perdido, tenían otra de la liberación no no no serio eso no ¿Cuál no cuál tenía, tenía más? otra Pudieron haber sido. en el, mira, el Comité pero, Central no hay una figura más popular que, pero, que, que ella, por encima de todo. Pero está. eso es lo que te estoy diciendo. Pueden existir 50 mil en el PLD, pero la mejor elección eh, y la más que popular, pudieron haber hecho fue la de elegida Margarita Cedeño. Es más, la más creíble. Entonces, en cuanto al golpe, al golpe de efecto por la Ahí situación sí no actual nada. que vive el país también es correcto 50, 50. porque hoy hoy hoy hoy martes 25 se está hablando de Margarita martes 25 uno de los titulares de todos sí? los medios de el comunicación topic, como Entonces, diría el, Franklin Mirabal ¿cuál es el tema cuál es el titular de los titulares no, Margarita Margarita Cedeño es eh, eh, anunciada como compañera de boleta de Gonzalo Castillo ayer en el, en la asamblea eh, que hizo el partido de la Liberación Dominicana no creo que exista otra figura no, no, no. dentro ni fuera del PLD que pudo haber sido elegida y llevarle eh, ventaja a Margarita Sadeño de Fernández. Le decía ahora a un analista interno que tenemos aquí que mencionara una figura del sector de fuera, fuera del PLD. ¿Cómo le llamamos? Eh, ¿De la sociedad civil? Eh, como, eh, empresario. O sea, como quiera, dime el nombre, que pueda tener las condiciones mejores. O que pueda superar las condiciones en este momento que la que tiene Margarita para acompañar a Gonzalo Castillo. Y cosa que ese señor que está ahí duda, ese anuncio de Margarita va a traer como consecuencia que en las próximas horas, voy a decir, ¿verdad? Sí. que en las próximas horas tengamos nosotros el PRM y el candidato Luis Abinader eligiendo a su compañero de boleta. Bien, no, tú sabes, tú sabes ¿Quién? una cosa: que yo no hay eh, otro más ideal y más idóneo para elegirlo y que pueda eh, crear ese contrapeso que el alcalde del Distrito Nacional David Collado. Sí. Que no es verdad que va a inventar con, con, con un intelecto. Además, la elección de Margarita David te deja el camino abierto porque sí. tú tenías dudas, no puede, no puede abandonar al, el, las al, alturas para acullá. al, al abajo. Tener duda. David Collado, de que espérate, que me estoy manejando. Pero, pro, tú, mi, pero figura, tú mi trabajo, David Collado, es mi percepción, va a ser el candidato Mira, de Luis Abinader. Yo, yo creo que Abinader se puede tomar esta semana de descanso y, y no y esperar el efecto del, de febrero, que todavía quienes tienen el... ¿Esperar el, qué? Esperar, te voy a decir. Los quienes tienen actualmente el escenario tomado es el cacerolazo, los muchachos en la 27, que dejen que deje que ese, que, ese, que ese evento eh, se vaya este mes y anuncie, y anuncie en marzo su, su compañero, no lo haga ahora que no va a tener efecto, si lo hace ahora no va a tener nada de efecto, nada Pero de que efecto. Entonces, que le espere para marzo. El que da la. No, no. Es que ahora mismo le ser, mira, ni, ni el anuncio de Margarita, él, él ha tumbado el, el cacerolazo y los muchachos pero de la Pero excusa, no fue anoche que, que se ¿El que se hizo el anuncio de, de Margarita, entonces te, lo yo estoy diciendo, todos los medios, todos los medios hoy, pero estoy de acuerdo contigo, y, y es su la mejor motiva. su mejor aliado, su mejor no. candidato tiene que ser eh, este muchacho. Eh, y, para, para abrirse presidencia Lo primero que te une. Y, y por ejemplo, El sector empresarial si, del país. ¿Serio? Lo... y si yo. con Todo el mundo conoce. Sí, sí. La capacidad. El liderazgo indiscutible. Del doctor Leonel Fernández. Reina, ¿verdad? Sí. ¿Y si es Leonel que lo me, coge? Me equivoco. Entonces. Eh, ese equipo. Ese grupo de aliados. Que tiene la fuerza del pueblo. Eh, podría hasta dudar. De. del liderazgo pues. no exacto porque, ¿Eh? oye, este mal este compañero mío vino malo porque oye. por ejemplo esa, esos acuerdos que a, se a la, sí, sí, que, que tuvieron previo a darse por ejemplo leonel prm en su momento cuando estaba, no, la no, oye, estaba en la OEA no, ¿eh? oye estamos hablando de un de un de un de una persona que lo manda a la OEA a, a, entonces, entonces, a, a hablar y a, y a conciliar sí. sin embargo no puede conciliar en su casa entonces, que yo le digo yo le diga doctor eh, qué bueno que que ya no puede conciliar su con casa, de acuerdo, pero me gustaría que eh. tratáramos de convencer a, a, Se le hace a la jefa de la casa, el que... problema, eh? imagínate tú, y que, tú dirigente político de la fuerza del pueblo, y que vamos a tener una reunión en la casa de Leonel, y está Margarita así con, una, con un sartén, a dónde vienen ustedes, insisto, eso es una muestra, a <risa> dónde vienen ustedes, insisto, ellos es ellos un, eran... eso es una muestra de la capacidad bueno. y el nivel de democracia que existe bueno. en el seno, Sí, llámale así, de, llámale así que se oye bonito. Llámale así que se oye bonito. No es mentira. Yo quisiera que vea que Gina ven inventando. Ah, porque tú eres machista. No, machista leninista. ¿El, es machista? No, no, no es machista. Claro. Es que la, el matrimonio es una unión. Es de, sí. De consenso. Y hay derecho a discernir y a sí, expresar. Así como están los jóvenes expresándose ahora y el pueblo dominicano sí. eh, descontento, ¿verdad? Por la situación, así mismo eh, eh, tiene derecho a discernir. La unión familiar es uno de los estandartes que proyectan los partidos políticos. Pero hay, hay, hay en unión este... familiar, Ajá. hay lo que no es unión política, <risa> ah, que son dos cosas diferentes. El derecho a pensar, eh, como tú entiendes... Yo, el ¿Cómo se pensar... cómo, cómo va? A, ¿A qué gorra le van a poner a la hija de Leonel? No, o ¿La, la de bueno, la, la Morada? También, o la también es un derecho que le asiste a la niña de irse <risa> para un lado para el otro. Oye, tú te imaginas Leonel y Margarita sentados así como estamos nosotros en esta sala... Eh, eh, analizando Lito, los temas esto, eh, estamos, estamos, ah, estamos, como tú dices, como, esa, ¿cómo, como estaba, tú dices? estaba chateando el, el, el no, no, no, no. estaba chateando el análisis estaba chateando el análisis porque lamentablemente si, no, no, es, es, estamos hablando no. con eso como dominicanos que, que buscamos la, la, la, la jocosidad de esto pero es, no es fácil no es fácil para Leonel ahora salir a la calle teniendo a su, a su esposa, como, no mujer no no mujer, porque mujer cualquiera a su esposa ¿sí? Del lado contrario y no, y no como diputada, ni como regidora, no. Vicepresidenta. Pero tú mira lo del otro lado. ¿Y es fácil para Margarita salir a las calles eh, a defender su, su, su, su, sí. su, su candidatura, pues, de su esposo en contra. Pero que el, estamos no, hablando no me, del no, líder, del líder, ¿cómo se llama? Oye, lo que hacen en la OEA, ¿cómo es? El, el, el conciliador y la cosa. El que tipo que. Oye. Leonel se ha, se, se, eh, no. se ha ganado el mote de que encanta serpiente. Comentario, un análisis oye, machista. Oye, ah, es un análisis machista, no. Oye, que encanta serpiente, pero en su casa parece que no, no pudo. No, al contrario. No, no. Eso, era, no eso era el más aval de, del, del nivel o sea de que, democracia. O sea, que con esto ganó Leonel. No, desde el nivel de democracia. No, pero tú no, estás diciendo. No, del nivel de democracia que existe en esa familia, en el seno de esa familia.